Compitruenos, antes de empezar el episodio, dos cositas. La primera, tenéis en la descripción mi canal de Twitch para que me sigáis y activéis las notificaciones porque últimamente con esto del coronavirus voy a hacer algún directillo que otro seguramente en esta plataforma por dejar YouTube un poquito descansado. Así que somos muy poquitos, seguidme para que eh, aumente esa cifra y os enteréis de cuándo hago directo, ¿de acuerdo? Y segunda cosita... ¿Qué ha pasado en el episodio número uno, Chicos, muchísimas gracias. El apoyo ha sido espectacular. 300 visitas, eh, casi 40 likes. Si no habéis llegado ya a 40 likes, casi 40 o más de 40 comentarios. Alucinante, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo a Splayón, que ha compartido el vídeo tanto en YouTube como en Twitter. como No sé, gracias a todos los que lo habéis compartido porque de verdad me habéis hecho un verdadero, pero verdadero favorazo. Y ahora sí... Dentro vídeo. ¿Qué pasa con Pitruenos, con Pitruenas? Bienvenidos a Pokémon Chaos 2, Hardlock y bienvenido chicos. Hoy es día de capturas, hoy es día de motecitos. Así que preparaos porque en cualquier momento os puede tocar un Pokémon super ultra poderoso. Estoy deseando ver todas las fusiones. Dios, qué ganas, qué hype me da este juego, madre mía. Me pongo los cascos, vamos a darle cañita después del episodio de ayer que fue espectacular. El apoyo que habéis dado ha sido de verdad. Amazing, verdaderamente amazing Ayer capturamos un Darío, un Pidnap Era cómo se llamaba, creo que sí Pidnap, tierra volador Pidnap Tierra volador, esto es importante ¿Vale? Esto es importante Porque me habéis dicho que el primer líder de gimnasio es tipo Hielo Y creo que no hay nada más que decir, ¿vale? O sea, este, este Pidnap Este Darío está fucked En el gimnasio, así que no me voy a esforzar mucho por levelearlo No tenemos repartir experiencia ni nada por el estilo Así que... Me, me, no sé muy bien eh, Es que está fake O sea, por cuatro, no hay más que decir Vamos a intentar capturar Tenemos tres rutas para capturar, ¿vale? Si no me equivoco Que es la ruta a la izquierda de Ciudad Verde La ruta encima de Ciudad Verde Y la ruta de encima de esa Que es el Bosque Verde, si no me equivoco Así que ahí están esas tres rutas Que con un poco de suerte... Nos pueden dar algún Pokémon interesante. Paralizador que falla. Nice. Voy a hacer Placaje. Vale, si Placaje le quita más, desde luego. Paralizador que es basura y Placaje y lo reventamos. Nice. Vale, vamos al, al centro Pokémon. Lo primero a, a curar porque nos acaban de paralizar y tampoco es eso. Tampoco es plan de ir a, a, a capturar con, con los Pokés paralizados. Curamos rápido y vamos a comprar Pokéballs porque no quiero... Eh, no quiero felear, o sea, no sé cómo serán de capturables las fusiones que nos encontremos. Y no quiero failear, de verdad, insisto, eh. No quiero filear hoy, que necesitamos un equipo bueno para el líder de gimnasio, que todavía ahora mismo, para el gimnasio, solo tenemos un Pokémon. O sea, es que el otro no ni cuenta, es que ni cuenta. Vale, Pokéballs, ¿cuántas? Eh, el máximo, 16. Sí, ¿no? ¡Arrasamos! arrasamos ¡Qué narices! Están arrasando en los centros comerciales con el papel higiénico. Nosotros arrasamos con las Pokéballs. ¡Joder! ¿Qué, cor qué, corona qué, ¿Qué coronavirus? Vamos a capturar el coronavirus, joder. Vamos para allá, chicos. Eh, ruta de la izquierda, que no me acuerdo cuál era. Pero bueno, es la que, la que lleva al... Lo diremos. Lo diremos. A la Liga Pokémon. Supongo que lo sabéis, ¿no? Conocéis este juego mejor que yo incluso. Así que, nice. Ruta 22. Esa es. Esa era. Ok. Pues chicos. 3, 2, 1. Primer... Pokémon de la ruta 22 es nada más y nada menos What Coton <ríe> Cotonki un Cotoní y un Monkey otro tipo de lucha en serio esto es clave qué guapo vale pues cuidado eh será planta será planta lucha eh Uf. Placaje no Ultra puño vale a ver cuidado que tiene ultrapuño Ultra puño Uf, seis veces eh a ver el placaje. Uf, qué poco. Pistola agua. Le va a quitar poco. No me lo creo. ¿Va a estar jodido esto? ¿Me comentan? ¿Puede ser? Ahí está. Pistola de agua. Ojito porque es por cuatro al volador, eh. Ojito porque es por cuatro al volador y esto no me mola un pelote. Lo digo porque nuestro, nuestro, nuestro pitnap, nuestro Darío, lo puede matar si lo sacamos. Voy a hacer otro placaje. Ultra puño. Me ha quitado otros 6 PS. Tenemos para aguantar dos golpes más. Un golpe más, de hecho. El segundo ya... Oh, mamá. Empezamos fuertes hoy, eh. Empezamos fuertes, hermanos. Captúrate. No, no quiero seguir golpeándote. Captúrate. Vamos, uno, dos, tres, sí. ¡Uh! Por qué poco, chavales. Si no se a capturar, hubiéramos tenido un problema serio, eh. Serio, serio, serio, Cotton Key, Qué guapada es que este juego, de verdad, eh. Las fusiones me flipan. ¿Quieres ponerle un mote? ¡Hombre! ¡Lo saben los astros, chicos! Tengo aquí preparado el Random Name Picker. <risa> Lo digo así de una manera inglesa para que suene a, eh, a tope, suene épico. Y aquí tenéis todos los motes de todos los que habéis comentado. Así que, 3, 2, 1, un mote nuevo. ¡Vamos! ¡Fredo! ¡Hombre, Fredo, compañero! ¿Te has llevado el mote de este Cotton Key? Enhorabuena, eh, Fredito, Fredito. Pues nada, FR. Creo que Fredo ya se ha llevado algún mote alguna vez, ¿no? Me parece que sí Ahí lo llevas Cotton key. Cotton key A verlo Supongo que será planta lucha, ¿no? Lucha planta, bueno, sí, claro Perfecto ¿Qué, eh, qué tiene? Evita el spirit Evita ser dormido Vale, guay Paralizador de puño Esto es bueno porque el tipo lucha Es bueno El tipo planta es malo Contra el hielo Pero bueno, el tener ataques de tipo lucha Siempre es bien ¡Uf! ¡Qué buena captura! A ver qué más nos podía haber salido A ver qué más había aquí A ver Hola, ahí está Ratzel, mira, pues menos mal Porque Ratzel tampoco te creas que me muchas mucha gracia ¿eh? ¿Puedo escapar? Sí, gracias ¿Y qué más hay aquí? A ver A Ratzel, buff, pues igual le hemos tenido suerte ¿eh? Igual hemos tenido suerte, compañeros Vamos a curar rápidamente Odio no tener las deportivas ¿Dónde me dan las deportivas? ¿En este juego había deportivas? ¿Sí, no? Creo que sí, es que no quiero ir con el turbo, tío Igual lo que puedo hacer es bajar el turbo Para que sea un poco eh, menos Menos rápido, iba a comprar, pero no Ya, ya, ya hemos comprado ¡Oh, qué pena el Psyduck, tío, que estaba aquí, ¿no? Estaba, estaba por aquí. Qué pena ese Psyduck, porque podríamos haber capturado un Pokémon de tipo psíquico. O sea, es que, imaginaos un psíquico ahora. O sea, brutal. Este es el del tutorial, ¿no? ¡Oh, el tutorial! ¡No quiero tutorial! Nos lo pasamos, ¿vale? ¿Qué era eso? quiera eso? eso? Quiero verlo. Quiero verlo. ¡Termina esto! ¿Qué era eso? ¡Un Wiccans! ¡Oh! el Coneca! Qué guapo, tío, me encanta. Además, el color de Wishelen Eka, no sé, muy buenísimo. Es que este juego... 10 de 10, chapo, eh. Joder, ¿cómo no lo he jugado antes, tío? De verdad, eh. Tío, quiero ese Wickens. ¿Qué me das? Tichi TV. Ok, vale, esto es lo de las repeticiones esas, ¿no? Me parece. Hay una Pokéball aquí, vamos a cogerla, ¿vale? Creo que se puede ir por aquí atrás, si no me equivoco, ¿no? Sí. En efecto, en efecto, este es el árbol del truki truki, ¿vale? Del aprende que hay corte, pero bueno, te dejamos cogerla. A ver qué es. ¡Oh! Perfecto, creo que tenemos ya tres pociones, ¿no? La, que, la del PC, la que nos regaló el tío este random en mitad de la ruta. Y esta, tres pociones, ya está, creo, vamos. Si sí, no, vamos a, ya, ya me pica la curiosidad, tenemos tres pociones. A ver, mapa de canto, tres pociones, perfecto. Esto es bueno, ¿eh? Nos da seguridad de cara a cualquier problema, eh, yo qué sé, tío. Algún envenenamiento en el, en el bosque verde Algún, yo qué sé, cualquier movida No quiero envenenamientos, por favor, no, que no me envenenen Por favor, lo pido, eh que no haya picotazos venenosos Vale, ruta 2 Chicos, otra captura, ¿eh? se viene 3, 2, 1 Primer Pokémon de la ruta Número 2 Este ya le tenemos Este ya le tenemos, pistola de agua, no lo mato Cuidado, cuidado eh, Placaje mismamente, lo mato seguro Vale, venga, va, va Segunda oportunidad ¡Primer Pokémon de la ruta es un... ¡Joder! ¡Ratzel! Bueno, no pasa nada Ratzel está bien Ratzel está bien eh, me, me hacía más ilusión alguna cosa nueva Pero bueno, Ratzel es... Rachel es bien eh, Además con este podemos paralizar y tal Creo que es mejor placaje, ¿no? Ahí está el placaje ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, eh! Vale, me paraliza Pistola o le quitará menos, ¿no? Porque es poco eficaz Paralizado Vale no me puedes paralizar, hermano Y pistola de agua, a ver cuánto le quita, eh, cuidado Cuidado, cuidado, ¡no! ¡Qué broma es esta! ¡Qué broma es esta! Nada más empezar y empieza la suerte La mala suerte, tío Bueno, tampoco me hacía mucha ilusión Tengo que decirlo, ya me he visto que me he quejado un poquito, ¿no? Pero bueno eh, Nivel 7, vale, bien, no está mal ¡Oh! doble patada! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es bueno para el gimnasio. A ver, en algún momento iba a aprender algo de tipo lucha, ¿eh? Esto lo, lo sabían los astros. Vale, pues nada, bosque verde. Solo nos queda bosque verde. Uf. Algo bueno tiene el bosque verde. Hola. Hola. No te... Oye, oye, <ríe> pero que no me esquives. Puede que Ratata sea pequeño, pero su mordisco es muy potente. ¿Tienes alguno? Pues no, tengo. No, no tengo un Ratata, Podría haber tenido un ratchel, pero no tengo un ratata. Pero si el bosque verde, ten cuidado. Es un auténtico laberinto. Bueno, yo creo que me lo sé, ya tan de memoria. Que de laberinto tiene lo que yo te diga Salvo que lo hayan cambiado No, no, creo que no Creo que esto es tal cual Hola Vine aquí con unos amigos Van en busca combate de combates Pokémon Uh, ahora, ahora, ahora, ahora Ahora sí vienen los combates Pero primero, chicos Primer Pokémon de ruta del bosque verde Es un... Vamos Vamos allá, chicos Primer Pokémon de la ruta Es... Un Caterpoo Caterpie con Scatterpoo Qué bueno Qué bueno Pero esto es bicho, ¿no? Esto es solo bicho Vamos a hacer placaje A ver si no lo mato, estímulo Oh, oh, oh, oh Me ha quitado bastante, me ha quitado, me ha curado Ostras, vale, ahí está el placaje Uf, qué poco le quito A ver, placaje otra vez Ahora soy más rápido, ah, claro que me claro, estaba paralizado Doble rayo, cuidado, cuidado, cuidado Que doble rayo es bastante jodido, ¿no? Ese ataque Eh, uf Creo que lo mato, eh si le hago otro ataque Vamos a tirar ya la Pokeball Vamos, vamos Vamos, Pokeball Caterbug, captura de la primera Eres un caterpie Un Caterbug, uno, dos, tres ¡Sí! Ahí está, tenemos un Caterbug Perfecto Esto será bicho puro no imagino Porque ambos son bicho Así que supongo que la fusión, pues Blanco y en botella eh, Sí, sí, mote, sí, mote, sí Por favor, un mote, obviamente O sea, hay que elegir otro mote Elegimos otro, venga, va si sale fe otra vez, pues lo quitamos obviamente, porque no vale, no vale, no vale. Uno, dos, tres. Lucas, enhorabuena, Lucas Compitrueno Te llevas al motecito de um, un Caterbug que ya veremos si es eh, útil, porque un bicho contra el hielo, bueno, puede ser, eh. Puede ser que sea clave. Es bicho, ¿no? Vamos a comprobarlo. Es que en la Pokédex no lo dice. Bicho puro, en efecto. Shield, Dust Escudo, esto es lo del. Es que no, esto no me acuerdo muy lo que hacía. Estímulo y doble rayo. Doble rayo es un buen ataque, ¿no? Esto pegaba fuerte, 60 de potencia. Y estímulo también, ¿no? Oh, mama. Oh, mama. Buenos ataques, hermano. Buenos ataques. Estoy por ir a curar, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a ir a curar rápidamente. Más que nada porque estamos un poco fucked. Vamos rápido. ¿eh? Esto sí que lo acelero a tope, a tope, a tope, a tope. Casi nos no vais a enterar. Curamos en un plisplas. Esto sí que es bueno Esto en cambio en una serie, por ejemplo, en 3DS o en Switch eh, No es tan fácil Bueno, ahora con el emulador de 3DS sí que se puede acelerar, ¿verdad? Ya he visto en alguna serie a alguien acelerando Pero bueno A ver, Rapsel, hermano, aquí está, lo sabía yo Doble patada Doble patada, claro que es tipo normal ahora Oh, mama Oh, yeah Lo vencemos de un golpe, bien Esto es bueno Perfecto, pues ahora sí, chicos Se vienen los combates Pokémon Bosque Verde Vamos a coger primero los objetos, porque creo que por aquí había objetos, ¿verdad? Aquí a la izquierda había, ¿no? ¿Hola? No ¿Aquí arriba puede ser? Tío, quiero, quiero mis deportivas, de verdad Quiero mis fucking... ¡Uy! He pulsado algo que no debía He pulsado algo que no debía Vale, ya está Ya está, ya está ¿Hola? ¿Hola? ¿Pokeball? Bueno Recuperamos la Pokeball, que no está mal A ver, ¿qué nos podía haber salido? ¿Qué más? Pues lo mismo, obviamente Un Caterbug tipo bicho puro pistola agua ahí lo llevas estímulo vale pistola agua y lo mato de un golpe baby perfecto pues nada vamos por aquí yo recuerdo que aquí había como ¡Oh! with sweet es un Widdle con bon sweet no qué guapo este será bicho planta este ser... esto hubiera sido mejor la verdad porque bicho planta es mejor bueno, es que es por cuatro al fuego y al volador Es que tampoco te creas Voy a cambiar Porque aquí yo creo que Lucas Sí, vamos con Lucas Ahí está Hoja mágica, cuidado A ver cuánto me quita esto ¡Ah, No me quitas nada, compitrueno Doble rayo, lo matamos, ¿no? Dime que lo matas Dime que lo matas de un golpe, tío Dime que lo matas de un golpe super eficaz ¡Ah! Es planta Es planta, compañeros Ahí está Y ganamos un poquito qué poca experiencia ¡Qué poquita! Tenía que haber comprado repelentes Pero creo que no había, ¿no? Creo que no había Vale, cambiamos a... Nah, aquí no cambiamos Aquí estamos bien así Pistola agua Doble rayo Me ha confundido ¿En serio? ¿Y me golpeo? Es una broma Ahí está Pistola agua Estímulo Madre mía Me está reventando, hermanos Me está reventando Subimos al 8 Vale, bien Oh, mamá Vale, pues nada Ya hemos pasado a la zona esta No había más objetos Aquí a la derecha Están los combates, chicos Se viene, ¿eh? ¿Este quería combatir? ¡Uh, oh, uh, oh, uh! Oh. Objeto, objeto, objeto, objeto. No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hijo? ¿Dónde vas? Vale, otro, otro bow de estos. Cambiamos a Lucas. Cuidado. ¡Oh, mamá! No, no, no, no, no. Lucas, Lucas, Lucas! Es una broma. Mega cuerno, tío. ¿Pero que está a nivel 5? ¿Pero cómo puede aprender Mega cuerno este Pokémon? ¿Primera vida ya? Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Yo, yo, yo flipo, tío. Eh. Tiene megacuerno. Pues menos mal que lo he sacado a Fredo, ¿sabes? Darío. O sea, aquí Darío revienta, ¿no? Es por cuatro. Mega cuerno, no me haces nada, ¿no? Lo aguanta, Darío. Darío, Darío. Pero, pero, pero, pero, ¿de qué va este Pokémon tú? ¿De qué va este Pokémon? Fimo lo aguanta, ¿no? O sea, es, es poco eficaz. ¿Mega Cuerno? ¡Fállalo! ¡Fállalo, por favor! No, no me mata, ¿no? No me mata, no me mata. Vale, vale, cuatro veces, Cuatro veces. Placaje y a tu casa. ¡Oh, mama! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, eh, si sale otro esquiva, esquivamos, ¿eh? ¡Poción! Bien. Si sale otro escapamos tú. ¿Cómo ibas a saber yo que tenía Mega Cuerno este Pokémon? Eso está. Eh, ¡Esplayon! ¡Esplayon! Eso está puesto a mala idea, ¿eh, copitrueno? uh <risas> Primera vida ya Madre mía Madre mía, con nos voy a curar Obviamente, o sea, es que me ha reventado a, a todo el equipo O sea, qué huevos Estrenando la caja de los muertos En el capítulo número 2, yo es que no, no entiendo No entiendo, abrimos el PC Eh, someone's PC Someone's PC Movemos Y chicos Vamos a llamar a esta caja La caja de los virus del virus corona. Virus. Virus. Ahí está. Y aquí dejamos a nuestro pequeño. Lucas, lo siento, tío. Has durado poco, la verdad. Pero, oye, primera vida. Primera vida. ¿Quién lo iba a decir? Oh, mamá, tío. Oh, mamá. He curado, ¿no? ¿He curado? Todo perfecto. Oh, mamá. Yo estoy flipo. O sea, de verdad... Que ese ataque está puesta a mala idea. O sea, está puesta a mala idea, ya está. Está hecha mala idea. Es injusto. Es injusticia. Injusticia. Vale, pues volvemos al bosque verde. Y ahora sí, eh, mucho cuidado porque no quiero problemas, no quiero luchar contra ningún Widdle de estos. With sweet se llamaba, ¿no? Whiddle con Bonsuit. Joder. Vaya tela, ¿este quería combatir? No, ¿qué quieres? Me quedé sin Pokémon con los que atrapar a los Pokémon. Deberías llevar algunas... Llevo, llevo, llevo. Llevo de sobra. Y aquí no puedo capturar más, así que no te preocupes Esto es combate Chicos, primer combate De la serie contra un entrenador ¿No? Que no sea el principal ¡Eh! ¿Tienes Pokémon? ¿Sí? ¡Al ataque! ¡Vamos allá, chicos! ¡Oh, mamá! Se viene, ¿eh? Se viene Cazabichos, Josito, dos Pokémon Uf, Verás, verás Verás la risa Verás la risa Voy a hacer placaje A ver cuánto le quito Está a nivel 6 Oh, mamá Hoja mágica Hoja mágica Es este tipo blanco. Se me olvidaba Se me olvidaba, tío Eh... Joder Un mega cuerno me revienta a Fredo, eh Y Darío está, jodido Aquí voy a tener que gastar poción Ya lo veis No, es que lo saben los astros Pistola agua No lo voy a hacer Y doble patada Es absurdo, ¿no? Placaje Porque es poco eficaz Doble patada Ahí está Mega cuerno. Esto me quita menos Menos que la hoja mágica de momento sigo viviendo, ¿eh? Placaje, ahí lo llevas Ha fallado el megacuerno, nice Placaje ¿Y ahora qué le queda? Dime que no es un Witsuit Dime que no es un sweet. Ahí está, sube al 9, bien Bien al 9, vamos, coño Vamos ¿Qué más tienes? Caterbug, vale, vale, vale, vale vale. Este sí, este sí, este sí A este vamos con... Con Darío, ¿no? Es bueno, porque Fredo es tipo plata. Vamos con Darío Venga, va Caterbug nivel... A ver qué hace Estímulo No me matan, ¿no? O sea, no me matan, no me matan. Vale, 7 pesos tío. Yo estoy flipando Eh... A ver, tenía solo estímulo y chupavidas, ¿no? ¿Tenía chupavidas? ¿Quién tenía chupavidas? No, ¿quién, ¿qué tenía? ¿Estímulo? Joder, no me acuerdo, tío ¿Cómo puedo ser tan retarded? Vale, estímulo Tenía algo que me tocaba los huevos Paralizador. No, no, no me acuerdo, tío eh. Placaje. Puede haber hecho pistola. Doble rayo, es verdad. Ah, ¡Oh, doble rayo, es verdad. Cierto. Pistola agua. Ahora sí, ahora sí. Adiós, adiós, a tu casa, crack. A tu casa, crack. Darío suba el 3, bien, Darío. Ahora Darío sirve un poco más. Tenía que haberlo leveleado, macho. Tenía que haberlo leveleado a Darío, eh. Eh, chavales, es que voy a tener que ir a curar otra vez, eh. Porque es que ahora mismo. Pensad que. Que. Mmm, Fredo un doble rayo o un megacuerno, lo revientan. Y es que Darío, uf, nivel 3, tío, o sea, voy a intentar, a ver, voy a intentar levelearlo un poco a Darío, voy a cambiar aquí contra algún Pokémon salvaje, ¿vale? Pero estrategia máxima, chavales, o sea, de verdad, vamos a intentar un combatillo así rápido y lo dejamos por aquí, ¿eh? Vale, verás tú. Verás tú el, el Witsuit de, de las pelotes. Picotazo, va. Hoja mágica. Me quitas una mierda. ¡A los hinchos si, si tierra! ¡Se tierra también! ¡Qué pese! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Esta serie me va a matar. Esta serie me va a matar de un infarto. Me va a matar de un infarto. Vale, vale. Aquí lo dejamos, compitronos. Aquí lo dejamos. Espero que os haya encantado. compitirnos, a apretar ese botón de like como si no hubiera un mañana. Suscribiros, activad la campanita si no estáis suscritos. Y nos vemos mañana. Por más, me va a matar esto. verdad, Increíble. Chao, chao.